Infórmense bien. No es cierto que la Procuraduría quiere una cantidad de poderes para efectos de llenarse de superpoderes y poder investigar y, y, y atacar a la oposición. No es cierto que vamos a crear una burocracia exagerada. En ese punto, para que quede claro, lo que pretendemos es reorganizar la Procuraduría que no sea la procuradora quien mire esos cargos, sino que sea función pública quien determine si al final, en virtud del cumplimiento de la Corte Interamericana, hay que crear algunos cargos. No es verdad que yo estoy tratando de auspiciar la, la prescripción de los, de los procesos. No es cierto que estoy creando burocracia. Nosotros estamos dando unas garantías mucho más amplias en esta reforma del Código General Disciplinario con este proyecto y pongo a disposición del que quiera el proyecto para que lo miren, está en la Gaceta del Congreso y quien quiera lo puede ver.